¿Qué tal ahí a todos? Familia de aquí desde la cabina, un poco parce, parchado, un poquito desestresándome un poco y conociendo algunos beats, algunos samples, bueno, cosas que siempre voy a estar haciendo, pues como en el, en el ir y venir de esta vuelta, así que okay, ya saben cómo es que es. Pues nada, estamos a muy poquitos días de Sacar Priceless y quería compartir con ustedes algunos de los momentos que tuvimos eh, durante la grabación del videoclip. Eh, cosas graciosas, cosas chéveres, me gustaría que conocieran los bloopers de Priceless, que es algo muy chévere también, y pues nada, estamos en navidad y esto hace parte de los regalos. ¿sí o no? eh, quería agradecerle ahí a Dagón, parce, por todo el apoyo, por todo el aporte a las tomas parce, porque sin la ayuda del parcero no hubiera, podido hecho, no hubiera podido hacer algunas de las mejores capturas que necesitaba, eh, el acompañamiento también es vital, eh, al nuestro pana blindness que se encuentra en estos momentos ya en españa parce pues logramos atraparlo por ahí antes de que se nos fuera y lo pusimos aquí en, en el videoclip de priceless y también pues obviamente en la canción oficial va a tener un remix para que sepan y pues nada quiero que vayan pillando cómo es que va la cosa y nada disfruten el material quieren pasta, seguro tú buscaste lo mismo pero no tienes casta. Notan que ya estás indeciso, el underground de ti mismo se encarga y este ya el otro hijo de puta. Bueno pues, al principio había una lista diferente como de, de invitados pensados para la canción como tal. No se pensaba tampoco construir un, un featuring muy grande, muy extenso, pero pues se pretendía dejar como algo bien hecho, como siempre se espera, y vimos con la gran fortuna de que de las mismas audiciones de NBA Records eh, pudimos extraer a esos dos artistas que encajaban perfecto, perfecto para Price. Entonces espero que de verdad les guste mucho el resultado, como digo, y pues nada, un saludo nuevamente para mi pana Blindness y para gom. Todos están queriendo fama, todos quieren fama Seguro tú estás sobre... Ah, uno. Bro, o sea, se fue la... con lo Real Luz, se fue el pedazo de la música llevo la cámara así, pa' para... Si no, queda eso ahí todo grabado Te vale el pedazo, no va se Siempre tiene que apuntar acá, si yo me haga por acá No me siga, no me siga, no me siga ¡Ay, me el video que le habla de cómo se arranca y se frena. ¿Cómo se arranca? No, mi targo no hoy en un barco, güey. Eso es lo único que hay que hacer, que no se vea fuera del, del horizonte las cosas planas. Lo que viene así está torcido. Pero lo que viene así entonces que se venga Eso es duro. No, me no, no es duro. Es pesado. <risa> es duro y es pesado. Biggie. No, no, no, no, voy. Es pesado. no, no, Si no, no, grabando? no, no, no, me canso, weón. no, sea, que es que grabando? Ay, no, sí. En no, a las no, pues habíamos pensado hacerlo como todo en el estudio, algo muy sencillo, nada así como súper complejo ni, ni nada. De hecho el video no es nada complejo, no es nada del otro mundo. Eh, es más la intención de acompañar Parse eh, este fin de año con, con algo de rap desde aquí, desde la región del eje cafetero. Por eso está como sencillo, pero lo más probable es que sí salga para el DGC Volumen 3 o posiblemente en alguna otra producción eh, que venga antes de ello. Pues, eh, hablando de locaciones, un poco, estuvimos en el alto de la línea. No es muy lejos de aquí de Calarcá, pero tiene una excelente panorámica. Se ve muy bonita la, la ciudad de Calarcá, el, el valle se ve, se ve muy bacán. Y también estuvimos haciendo tomas acá en el estudio, en la parte de, del monitoreo. Estuvimos haciendo capturas en los alrededores. Del barrio Caldas, estuvimos haciendo capturas también. A ver en dónde más no aparecen varias locaciones, hombres oh, interesantes. Aparte, la del barrio Santander, ahí con García. Muchísimas gracias ahí al parcero por permitirnos estar ahí en el negocio del parce haciendo algunas de las capturas ahí en el barrio. Una chimba volver al barrio, ¿no? Derechito y derechito. Exacto. Mire las cosas que hay derechitas para organizarse con el horizonte. Es, el Exacto. Parce, pero ¿Por porque así, güey? Está seteando. Sí, sí, pero vamos a <risa> hacer <risa> <risa> 20 minutos. Querías esperar. <risa> para sacar. El mejor material necesitábamos disponer de las mejores capturas en cada uno de estos sitios a donde estábamos visitando, ya que no teníamos un guión muy específico ni nada, queríamos que se viera así muy natural, eh, pues más bien nos cerciorábamos de que tuviéramos la iluminación, que tuviéramos el, el espacio, que el ruido exterior no fuera superior al, de, al del dispositivo desde donde estábamos escuchando las instrumentales, Esto es. Es horrible cuando uno está en la calle porque uno quisiera llevar siempre máxima potencia, pero no se puede, pues por muchos motivos y por cuestiones de seguridad también. El sabor de cincina aquí es opaco. Ya saben que estoy en esta máquina y este lado está este cosito que tira. Yo lo voy a hacer desde acá para <risa> que se vea de este lado la interacción de la mano. Usted entra y gasta, gasta, gasta. Usted entra y una vuelta. Y hablando un poquito de lo de la seguridad, quiero comentarles, eh, mis hermanos, mis hermanas del hip-hop, que es oficial, no se recuperaron los elementos, Parse que se robaron el pasado 5 de diciembre después de la ejecución del último cipher del THC. Para quienes no sepan, Parse eh, por desgracia, eh, se robaron la maleta que contiene todos los elementos para crear el THC en la parte, pues, como de lo que es eh, la cámara, los lentes Es bastante Los trípodes no se fueron Porque estaban en la parte del tronco En la parte de atrás del, del carro en, la, en, el, en el baúl Así que no se los llevaron Pero pues bueno, parce Yo no lo veo como una pérdida Yo más bien siento que La vida le va a dar una lección a alguien, parce Por eso que hizo Y pues nada, hay que seguir adelante Hay que volver a conseguir cámara Hay que volver a conseguir todo Me de poco, pues. ¡Ah, Eso sí ¡Ah, no nos, nuevo, no comprendí. Nah, ya saben, nos vemos en estos días mostrando por todos los canales, por todas las redes sociales. El material, lo que viene, está brutal. Ya saben, Priceless Motherfucker. <risas> Pero aquí estamos lanzando para el día 24, el viernes 24 de diciembre, eh, el videoclip de Priceless. Eh, con muchísimo gusto, Parse. No saben cuánto estaba esperando que se diera la oportunidad precisa para hacerlo y creo que ese es el motivo y es la fecha y es el momento y es Me la mejor fecha. tampoco vengo a aparentarlo pero presta atención a lo que digo pues no vendrá otro más a contarlo dentro de un verdadero tipo pero hay un demonio que no querrá despertarlo así de que de hazte cafetero de poco pues no sé si se repita. de manera inaudita comprendí qué significa consejos por montones que muy pocos se practican pues hay quien te fortalece y está el que te debilita casta. vas por ahí creyendo a tontos que el hip hop es gangster porque elegiste tarde y cada que...